que es importante el tema de salud rapidísimo flash oye llegaste del otro estudio pero estás en forma estás en forma porque tiene que ver con lo que vamos a hablar a continuación bueno no creo pero alguna vez has subido o has sufrido de, de sobrepeso no creo ¿no? creo pero que no siempre creo te mantienes no, ¿eh? sí. aparte es esto de, de medir no eh, dividir tu peso, ¿no? Entre tu talla y ahí te sale si tienes o no obesidad. La masa ¿no? corporal. La masa corporal, fin, corporal eso. Tema, me ¿no? ha salido siempre dentro del rango. Bueno, pero hay estadísticas preocupantes en uh -huh. nuestro país. Aquí hemos anotado una 7 de 10 peruanos. Atención, 7 de 10 sufre de uh -huh. sobrepeso. ¿eh? Y hay otro porcentaje también más grave ya con el tema de la obesidad. Así Mira, que vamos a tratar... Que sí. el, el monkey también Estadico. tiene ahí sus roditos. Vamos a hablar sobre ese tema importante con el doctor Omel Ceballos, quien es médico cirujano bariatra. Doctor uh -huh. Ceballos, buenos días. Gracias por estar aquí en Al Día. Gracias. Buenos días, doctor. Y para diferenciar eso, porque muchas personas que son delgadas dicen, ay, no, yo no tengo sobrepeso ni avales. Pero para que nos pueda decir usted, por favor, si sí se puede presentar o no, ¿y de qué hablamos al decir sobrepeso y obesidad? Claro, todo es en base eh, al, al índice de masa corporal. Uh -huh. ¿no? eh, tenemos varios lugares. Lo normal es de 18 a 25. Uh -huh. Todos lo que estamos entre 18 a 25 índice de masa corporal estamos en un peso adecuado. Okay. De 25 a 30 ya estamos hablando de sobrepeso. Uh -huh. Ahí todavía podemos hacer intervenciones que no son quirúrgicas, no son cirugías, podemos con dietas, ¿no? con tratamiento psicológico, ayudar a que baje de peso. Uh -huh. Pero más de 30 ya hablamos de obesidad. De 30 a 35 es obesidad tipo 1 de 35 a 40, obesidad tipo 2, y más de 40, obesidad tipo 3. Okay. Y más de 50, que hay casos, todavía en nuestro país no son tan frecuentes, pero ¿no? es eh, súper obesidad. Súper obesidad. Y para ir diferenciando un poquito, hablamos primero del sobrepeso. ¿Qué complicaciones puede traer a nuestra salud cuando estamos con este tema? Eh, es que el sobrepeso simplemente es como el inicio uh -huh. a, a perder nuestra salud. Okay. Tenemos que eh, decir que esto... No es un tema estético, es una enfermedad. Claro. ¿No? Entonces, ese paradigma, a lo menos en nuestro país, todavía sigue, es más, o sea, para nosotros sigue siendo, alguien se opera una, de esta cirugía, por ejemplo, para bajar de peso y piensan que es una cirugía estética, cuando no, cuando es un tratamiento de una enfermedad. Uh -huh. okay. Y desde que consumimos con un sobrepeso ya empezamos a tener cambios, ¿no? En, el, en la célula adiposa, que empezan ciertos neuroleptios que nos deben a dar más hambre, empezamos a tener resistencia a la insulina, podemos tener presión alta, desde que hay sobrepeso, o sea, muchas personas pueden tener obesidad y no tener eso, pero hay personas con el sobrepeso y ya lo pueden tener, no todos somos iguales. Uh -huh. ah. Claro, ¿y cómo, cuáles son los signos de alerta, no? Porque nos acaba de mencionar que el sobrepeso está relacionado a otras enfermedades, ¿no? Como diabetes, también hipertensión. Uh -huh. cómo Tener yo esta alerta y cómo también mejorar la situación con la alimentación. Mire, lo primero que tenemos que tener un control de nuestro peso y, y vernos, ¿no? ¿Hacemos actividad física o no? Uh -huh. Ajá. No todos hacemos la misma actividad física, no claro. todos comemos igual. Claro. Todos comemos en la calle, pero qué tipo de comida tenemos en la calle si trabajamos o no trabajamos. Uh -huh. Una vez que vemos que, estamos, que está nuestro peso elevado. Tenemos que asistir a un control para ver cómo está nuestra presión, para ver cómo está el azúcar. Uh -huh. La prevención es lo principal en esto, para evitar a llegar a tener las consecuencias después. Uh -huh. Claro. Y, y el tema, por ejemplo, de la alimentación y los ejercicios o el deporte que usted menciona, ¿tiene igual valor, tal cual, o uno tiene un poquito más de, más de peso, utilizando el término, que otro? Los dos son iguales y no son iguales para todos. Uh -huh. Muchas veces pues, le llamamos la culpa al paciente que está sobrepe con sobrepeso o está subido de peso... Es tu culpa porque no dejas de comer, pero no, no tienen la culpa. Uh -huh. Se ha visto que hay muchos factores que tienen que ver para que uno aumente de peso. Claro. Por ejemplo, hay pacientes que hacen, están con sobrepeso, hacen dieta, pero su cuerpo... Hace una regulación contra esa dieta, disminuye tu metabolismo, uh -huh. te hace dar más hambre, entonces hace que haya un rebote, ¿no? Plano, Por eso uh -huh. tienen que acudir a un centro de salud a un cirujano o a un nutricionista que te haga una evaluación cómo es tu metabolismo, cómo tú te vas a comportar hacia esas dietas, ¿no? no, no todos funcionan igual. Si ¿Sí ha visto que el ejercicio sí es muy importante porque el ejercicio aumenta el metabolismo, uh -huh. no solamente con sobrepeso. Igual, si te operaras de una cirugía bariátrica, si no es ejercicio a la larga, la cirugía también puede fallar. Iyoruz, tu metabolismo no va a aumentar. Y hace ese efecto rebote, ¿no? Ahora, ¿cómo enseñarles a los televidentes a eso, a estar pendientes del tema de su índice de masa corporal, ¿no? Para que ellos lo puedan saber claro. de manera clara, porque hay muchas personas delgadas que dicen, sí, soy delgada, no tengo esto, pero sin embargo tienen grasa concentrada en el abdomen, ¿no? O en otros lugares del cuerpo. Claro, el índice de masa corporal es la división entre el peso sobre la talla al cuadrado, o sea, uh -huh. no es para todos igual. Si bien es algo, es bien práctico, porque se puede hacer, tú entras a páginas web en el internet pones y, te sale. y te sale ¿no? uh -huh. en una, te bajas una aplicación y uh -huh. sale es uh -huh. fácil manejarlo uh -huh. pero también no es, no es para todos de todas maneras a pesar de que tú lo hagas solo en casa tienes que acudir a una evaluación ¿por qué? porque hay personas que son musculosas uh -huh. entonces, uh -huh. y pesan por músculo no pesan por grasa uh -huh. entonces uh -huh. para ellos es diferente ¿no? Uh -huh. y en el caso ya de la obesidad doctor hay las complicaciones o en todo caso las recomendaciones puntuales que usted haría a los televidentes claro si el paciente está en obesidad tiene que ir a una evaluación. ¿no? Si es que él ya sabe que está con, con obesidad, tiene que evaluarla. Primero, evitar que tenga la presión alta, evitar que tenga diabetes, para evitar que siga aumentando. Uh -huh. Y para el tratamiento no solamente son, son, tres, son tres partes. La parte nutricional, la parte de comportamiento, la psicoterapia, ayudarlo. Porque si ustedes ven la película de Brenda Fraser, o sea, él, él empieza, según lo que él empieza a comer, porque se sufre una perra y de un familiar, ¿no? sí. Entonces, todo eso hay que evaluar. No todos somos iguales. Y la otra es ya la parte quirúrgica, que si es que no, no funcionamos con las otras dos, ya tenemos que llegar a, a, a, a, por lo menos, proponer la cirugía. ¿no? Bien, uh -huh. doctor Ceballos, gracias por darnos Muchísimas esta explicación. Estar atentos también porque ya lo han visto que este tema es una enfermedad y que está relacionada también a otras enfermedades que deberían de controlarse. Gracias, doctor, por su explicación. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muy amable. Vamos a ir a compartir virales de inmediato, estos videitos que la rompen en redes sociales. A ver, comenzamos con el primero. A ver.